El nuevo horario toque de queda. Nuevo horario del toque de queda. El presidente de la República Dominicana, Luis abinadel emitió este martes el decreto 364-21, rayita 21, donde dispone que el toque de queda y las demás medidas dispuestas en el decreto 349-21 rayita 21, quedan extendidas hasta el miércoles 16 de junio del 2021. El decreto 3.49, rayita 21, establece las restricciones de movilidad según el nivel de contagio y la tasa de positividad del COVID-19 en la de demarcación. De eh, en 24 provincias del Distrito Nacional, el horario del toque de queda será de lunes a viernes desde las 6 de la tarde hasta las 5 de la mañana, y los fines de semana desde las 3 de la tarde hasta las 5 de la mañana, el horario del toque de queda. Bueno, están dando duro en la yugular, como dicen, a, a los teteos. Tenemos que vacunarnos. Pero yo le voy a pedir algo al presidente de la República. Incluya a la provincia de Duarte. En, en, en estos nuevos toques Pero de queda. Bien, Diego, no, bien. ese no es el problema. Es que si Tenares no está pisando la cola, si Cotuí sí. no pisa la cola, si Nahua no está pisando la cola... Nosotros no es verdad que podemos estar bien porque ellos conviven con nosotros sí, a diario. Sí, claro. Entonces no es posible que el vecino mío se esté contagiando y que yo esté en una burbuja como la NBA. Claro. Entonces yo quisiera que me digan a mí cómo se ponen los teteos en San Francisco de Macorís cuando le cierran los pueblos a las, a las otras ciudades, la gente coge para acá. La gente coge para acá. La gente coge para acá porque aquí se cierra más tarde. Entonces no es verdad que la provincia de Duarte está excepta de que Cotuí, que Tenares... Que Villarriba nos, a no nos contagien a nosotros como nosotros lo contagiábamos a ellos. A nosotros, señores, nos trancaban con la guardia. Sí. O sea, no se es olvida eso. A nosotros nos pusieron una guardia en toda la esquina aquí para que ni saliéramos ni, ni entráramos a, a la ciudad. Entonces nosotros sí éramos los malos de la película, que no podíamos ir a otro pueblo. Ni otro pueblo venía aquí porque nosotros lo contagiábamos entonces ahora que nosotros estamos un sanos, sano si ¿sí pueden venir de todos los lados a joder que claro, tienen que cerrar que de cerrar. hecho que de hecho el, direct, el director provincial está pidiendo al gobierno que cierre bajar, la provincia ajá, y bajar las horas todo toque de queda pero el, el aumento de contagio nosotros pasamos de un 31% pasamos a un 49% es decir va aumentando el contagio y es por la misma razón que usted dice, Jorge, de que la gente de provincias eh, aledañas vienen a, a usar los teteos aquí a San Francisco porque tenemos un toque de queda más extendido. ¿Entiendes? No, y que por ejemplo, tenemos rutas que van a todos esos pueblos, sí. rutas de concho, que esos choferes montan y desmontan gente la, y diario. hay gente y llevan gente. Además, esos pueblos pequeños que tenemos adyacentes a nosotros. Vienen a nuestras clínicas y a nuestros hospitales Así porque ellos mujer. no tienen nada en su Otra pueblo. cosa, las clínicas también no dicen la situación. No estoy diciendo la verdad. No, no dicen la, la, la verdad porque además están pendientes al dinero. Hay que tener cuenta con eso. Hay que ver si no una línea política para que no tampoco, eh, o sea, que a nivel turismo, de turismo no nunca se dice la verdad en un país.